Eh, quiero saludar y agradecerle la gentileza que tiene de visitarnos hoy a Yuri Herrera, Yuri Herrera es eh, hoy por hoy el presidente de la Asociación Municipal de Boxeo del Alto, Presidente les decía eh, vamos a tener eh, golpes este fin de semana en el alto, hablaba de esos golpes, ¿no es cierto? Felizmente estos, estos golpes que diríamos que son eh, buenos golpes. Haz un zoom out y te vienes acá con nuestro amigo Yuri, a quien lo estamos saludando. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Muy un bien, gusto, bien, un bien, placer. Saludable. Oye, Hola, ¿sí? qué bueno es. ¿Ah? Este guante de Las Vegas. ¿Sí? No lo tenemos en Bolivia. Ah, mira. Ramón ha ganado el título nacional con nuestro par de guantes de 8 onzas. ¿Quién? Ramón Averanga. Ramón Averanga Ramón ha, lo, lo ha ganado este título el, en el 2018, actualmente es campeón nacional Correcto. campeón sudamericano del Consejo Mundial de Boxeo y hoy en día le, le quiero traer una noticia, la Organización Mundial de Boxeo ha aprobado la pelea entre nuestro representante, el Sugar Averanga eh, eh, alteño, boxeador eh, la pelea por el título latino no, contra el chileno José Pancora Velázquez que será este 27 de agosto en, la, en el Polideportivo Héroes de Octubre eh, de la ciudad del alto ¿no? A la avenida Juan Pablo II claro. lado de la fuerza aérea ahorita bueno, vamos a dar lo, los detalles pero quiero pedirte un favor te me has dicho estos son los guantes con los que nuestro compatriota Alteño Averanga ha ganado el título eh, mundial nacional no sé, nacional no es cierto pero eh, ahora yo te pregunto lo siguiente ¿cómo hago para traerlo para contactarlo al señor Averanga para que venga acá y podamos charlar con él un ratito? bueno su equipo de representación sí. de la asociación municipal de boxeo sí. de alto se, lo va, se lo va a hacer llegar ¿Sí? porque Ramón Averanga está a un paso de ser campeón mundial, a un paso, eh, nosotros confiamos, tenemos eh, por, el, por nuestra geografía del altiplano, confiamos que el título se va a quedar este fin de semana, el título ya. latino del organismo mundial. ¿Cuándo puede venir aquí al programa el señor Averanga? ¿O ya está por acá? Él ya se encuentra, ya se encuentra <risa> en inmediaciones, bueno, ya la marcha creo que le está, lo está apurando al señor Averanga. Mira, mira, mira, mira, bueno, está aquí en realidad, ¿no es cierto? Oye, qué gusto, campeón. ¿Cómo un placer, ¿Qué, hermano. Qué alegría. Familia, mucho mucho qué gusto, un gusto, un gusto conocerlo. Lo mismo. Eh, agradecidos por, por, por la entrevista. Eh, bueno, el promotor ya lo dijo, esta, estamos a pocos días de de, un, de, de enfrentar un, un, un, una pelea muy, muy importante, no solo para el alto, para La Paz, sino para, para Bolivia, y estamos seguros de que vamos a tener el título y se va a quedar el título acá en Bolivia. Seguro que sí. ¿Tú qué, en, en qué categoría peleas? Eh? Super gallo, 55 kilos, 350 gramos. ¿Ese es lo máximo, digamos, que puedes pesar? Eh, es lo máximo que puedo pasar. Puedo estar menos, pero no pasarme del del, del peso. Seguro que sí. Tú eres ahora mismo campeón sudamericano. Campeón sudamericano, de, de sudamericano la categoría del Consejo Mundial de Boxeo. Y vas por la categoría de campeón latino, ¿sí? Latinoamericano. Exactamente. Sí, que esto, es, esto es regido por la... Eh, Organización Mundial la, de Boxeo. La OMB, ¿no es cierto? Que es justamente una de las eh, organizaciones que rige el boxeo. Ahí estaban viendo justamente el, el cinturón. Este es el cinturón que ganaste justamente a este nivel Este es el cinturón que ganamos en... Fechas, no recuerdo bien, sí. pero esta ha sido también en el Polideportivo y esta la gana, la ganamos en Iquique. En Iquique hemos peleado el título sudamericano, así que hemos tenido un, un, un buen resultado para Bolivia. ¿no? Correcto. Eh, bueno, tú vienes, eh, decir, a Veranga en Bolivia, quien conoce un poquito de box, sabe que es una tradición, ¿no es cierto? Es una, sí, una sí, familia. Sí, Me sorprende usted y varias personas me dicen, ¿tu papá o... Mi papá ha sido boxeador. Juan Averanga. Juan Averanga. Juan Averanga ha sido boxeador y es por eso que él nos ha dotado, creo que un poco de sus eh, técnicas para, para, para el deporte. Así que siguiendo, siguiendo la tradición familiar y seguimos con el boxeo. Excelente. ¿Tú qué edad tienes? 29. ¿Cuántas peleas has hecho hasta ahora? mi tercera eh, pelea va a ser ya, ahora. a nivel profesional a nivel profesional correcto antes te habrás habrás hemos, hemos hecho el buen eh, recorrido amateur Según. y ahora estamos eh, desde el 2018 en el ámbito profesional esta es tu séptima pelea entonces o tu esta octava. es mi treceava pelea ah, décimo tercera pelea sí, décimo. perfecto cómo te fue en las otras doce eh, hemos tenido diez victorias dos derrotas y esta es la, la, la tercera ¿no? de las diez victorias cuántas por nocaut seis Ajá. Estamos, Hay estamos, que cuidarse estamos, de este bueno, muchacho. Sí, ¿eh? no, pues ¿Tiene, tiene buena mano. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Eh, enfrentas a un chileno, ¿sí? A un chileno, un gran, gran rival, eh, ya. Eh, el boxeador eh, compatriota, bueno, compatriota, eh, el boxeador chileno ya ha ya peleado un título mundial, pero estamos con, con todas las ganas y seguros de que el título se va a quedar acá en Bolivia. Seguro. ¿Qué pasa si tú le ganas al, al chileno? ¿Pancora <coughs> se llama el chileno? José, le dice, Pancora. Le dice? José Pancora. José Pancora. Pancora Velázquez. Pancora Velázquez, ahí está. Este es un eh, tremendo luchador. Ahí en el afiche lo ven justamente, Pancora, está a la derecha. Él es chileno, ¿sí? sí eh, eso obviamente le agrega un poquito de locoto al asunto, me imagino. Sí, ¿no? por el tema... No sé, claro, ¿no? ya sabemos. Sí. Ya sabemos, con más gusto le vas a ganar, ¿sí? Eh, sugar tiene Esperemos que... Esperemos sí. el apoyo de toda la gente en ese momento, ¿no? Eh... Eh, alentar y, y con este tema de la controversia, ¿no? Es no? un poquito no? darle un poquito más de, ¿Tiene, de sabor al, al tomate. ¿tiene, Tiene otro sabor cuando les ganamos a los chilenos, a los chilenos. así que esta, esta va a ser la ocasión, Estamos. creo. Yo. Eh, vamos entonces a presentar también quién va a formar parte de esta velada boxística, porque en realidad además de la pelea de Averanga, que me imagino va a ser la de fondo, ¿no? Eh, la pelea estelar, de la pelea estelar de la noche, ¿no es cierto? La de fondo, donde va a estar nuestro crédito Ramón Averanga Sugar enfrentando justamente al eh, chileno eh, Está con nosotros Ever Kisbert Y la verdad es que es una alegría poder recibirlo acá Le dicen el tanque, ¿no es cierto? Y van a ver ustedes por qué Ahí cuando lo vean ya se van a dar cuenta Él es eh, de peso completo, ¿no ¿Cierto? es cierto? la categoría máxima la, de los boxeadores la, la Más máxima. de 91 kilogramos Exactamente Y bueno, eh, es la pelea de sinfono también internacional Ante un brasileño ¿Ya? que viene con una cartelera especial. Espectacular, 100, más de 102 peleas eh, en tercero brasileño moteo el asesino Fernando, Ay, madre por alguna razón, razón es, le dicen el asesino sí. eh, un boxer de más de 1.95 metros de altura y con 130 kilos de peso. No sigas porque el compañero se está poniendo <ríe> nervioso. No, pero les voy a contar algo Ever ha representado a Bolivia justamente en el campeonato, en los uh -huh. bolivarianos, en los Juegos Bolivarianos disputados hace poquito en Colombia, obteniendo la medalla de bronce, así que el que tiene que cuidarse aquí es el brasileño, ¿sí o no? ¿Cómo sí. estás Ever? Qué gusto tenerte acá con nosotros, una alegría con cierto además por supuesto muchas gracias no muchas gracias por la invitación y sí estamos eh, dispuestos a representar al país ya lo hemos hecho muchas veces a nivel internacional hemos peleado con atletas siempre un poco más grandes que nosotros y el miedo no hay no entonces hemos conseguido eh, logros a nivel internacional fuera del país y esta vez no va a ser la excepción. Seguro que sí. ¿Cuántas peleas tienes tú, ever Yo tengo hasta ahorita 78 peleas. ¿78? Eh, 78 peleas. ¿Y cómo te ha ido en las 78, ver. Eh, Tenemos dos pérdidas. ¿no? Estoy siete años como campeón nacional invicto eh, en toda bolivia no tenemos rival en bolivia hasta el momento y por eso estamos buscando en el exterior no para eh, seguir subiendo a nivel internacional excelente qué pasa si le ganas al brasileño es, es parte de la carrera que tienes que hacer para tener alguna opción a nivel internacional es así, así es eh, ganándole al brasilero tenemos más posibilidades en este caso de apuntar a las olimpiadas y también de subir el ranking a nivel internacional para futuramente pelear también un título latino un título sudamericano seguro que sí bien eh, vamos a volver con yuri para que nos cuente un poquito, es una velada que va a tener varias peleas... ...¿dónde se va a hacer, a qué hora, cuántas peleas son... ...quiénes participan, cuándonos todos los detalles... ...para que nuestra audiencia se entere. Está programado, está programado el día 27 de agosto... ...a partir de las 6 de la tarde... Bueno, este, es la, el sábado. Este, es el, este sábado 27 de agosto a partir de las 6 de la tarde Bueno, el, el alto vivirá una velada histórica eh, en el boxeo Por primera vez en Bolivia eh, estaremos eh, disputando un título latino De la, una de las organizaciones más grandes del mundo ¿no? Que es la OMB, y, eh, siglas en español y WBO, siglas en inglés Bueno, esperemos que el título se quede, se quede en nuestro territorio invitar a toda la gente del alto, aficionada al deporte, no solamente al boxeo, que venga a apoyar, que venga a lanzar su porra, a alentar a nuestro atleta que lo va a necesitar. Ya lo, ya lo decía aquel hermano gringo que, bueno... Ganarle, ganarle a Chile tiene su sabor queremos recuperar soberanía y como no con este título latino y, y la pelea de semifondo también internacional, la pelea de semifondo nuestro último medallista de bronce de los Juegos Bolivarianos de Valledupar, Colombia, frente al asesino Temoteo Fernando de, de San Pablo que, está, que hoy en la tarde hace su arribo al país, a la ciudad del Alto y, y, y, y esperemos también una victoria de nuestro, de nuestro compatriota ever el Tanque Quisber, ambos representantes de la ciudad del Alto y esperar que, que, se, eh, que se llene este, este, este Coliseo Héroes de Octubre apoyando a nuestros, a nuestros eh, atletas bolivianos. Justamente ahí estamos viendo parte de la cartelera, ¿no es cierto? Que, eh, ¿A qué hora decías que arranca? ¿Seis? Seis de la tarde. Seis de la tarde. ¿Dónde el, va a ser una vez más? Héroes de Octubre, el, el Coliseo Héroes de Octubre de la Ciudad del Alto, al lado de la Fuerza Aérea, Avenida Juan Pablo II. Muy bien, excelente. Entonces, hacemos la invitación para que los amantes del deporte y del boxeo en particular eh, puedan estar allí acompañando a nuestros créditos. Eh, yo le hago la pregunta a, a Ramón Averanga. Eh, ¿Cuánto influye la presencia del público? Que te alienten, que gritan, <coughs> que, que te aplauden, que, que, que te estimulan. Eh, ¿Ayuda o no ayuda? Es, ¿Te, ¿Te da más fuerza a los brazos o no? Es, ¿Cómo es muy, la cosa? muy, muy importante. Un anécdota también eh, le comento en Iquique. Hemos ido a boxear, eh, a pelear el título sudamericano. No había mucha afición boliviana, bueno, el público chileno eh, e incluso había muy buena aflu afluencia de gente y el público chileno en ese momento nos hemos ganado su, el cariño yo creo y ese momento han empezado a decir Ramón, han, han empezado a componer canciones y demás y eso anima mucho el momento de la pelea al, al boxeador, por eso invitamos a toda la gente el, el día sábado a que nos apoyen y el título se va a quedar acá, el título se va a quedar acá y esperemos que... Es, su presencia también bueno, sí sería muy muy, sí, muy bueno. Este día hacemos un, un sparring después, <ríe> no, de, después de la pelea. No, te aplaudo, yo te aplaudo <ríe> y grito por ti toda la noche. ¿sí? No, no, nunca jamás un intercambio contigo. <ríe> sería sería sí. muy riesgoso. Eber, eh, también tú quizás invitar a la gente, ¿no es cierto?, que te pueda acompañar, va a ser una, una linda fiesta. Eh, ¿Tú cuánto mides? Eh, 1.85. 1.85. El brasileño mide 10 centímetros más que tú. Sí, eh, ¿Cuánto pesas? Eh, 110 sí. ¿Y el brasileño pesa? 185. O sea, pesa 20 kilos más que tú. O sea, va a ser una batalla interesante para verla, ¿no? Así para es. verla. Eh, invita a la gente para que te siga Bueno, invitarle a todo el público, no va a ser siete peleas profesionales Van a ver, eh, la gente ya sabe cómo peleo Siempre vamos para adelante, nunca retrocedemos Y hasta la fecha no tengo ningún knockout sobre, sobre mí No siempre me han ganado por puntos porque han tratado de escapar de mis golpes Entonces, esta no va a ser la excepción Vamos a ir para adelante sin parar hasta ahogarlo y terminarlo al brasilero Y va a ser una pelea realmente espectacular Va a estar buenísimo eh, No se olviden, este sábado a las seis de la tarde en el eh, multi... El Deportivo de octubre, al lado, lado de la FAP al lado de la Fuerza Aérea al ladito, ahí está ese, ese hermoso coliseo en el que se va a escenificar esto, eh, siete peleas siete, siete peleas, peleas hermoso. informarle que el, el boxeador chileno ya se encuentra en la Ciudad del Alto, ha arribado el día domingo, yeah. y por su medio, querido Domingo, si me permite un minuto, agradecerle al Hotel Orquídea claro. por haberlo acogido, apoyarnos en, este, en, en toda esta logística eh, de, de, de este título latino, como les decía, histórico, primera, y por primera vez en la Ciudad del Alto, nuestro compatriota estará, con todo para, para que el título se quede en Bolivia, frente seguro al chileno. Que, seguro que sí. A Ramón le vamos a mostrar una foto para que se estimule, ¿sí? Y para que desde ahorita ya esté full pilas ¿sí? ¿sí? Ni qué litio, ¿no? Más que litio. A ver, dale, tienes la imagen, ¿no? Me la ofrecieron, ¿sí? La vamos a mostrar. A ver si lo conoces al señor que va a aparecer ahorita en nuestra pantalla. ¿Lo conoces, oh, no? mi papá, sí! ¡Puh! Eso ha sido, creo que una pelea en Tipuani, o eh, no sé dónde... Pero el de, el de rojo es mi papá, pues, oh, qué bonito, qué bonito, recuerdo. Muchas gracias por, por, por buscar el videíto y todo ¿Tu eso. ¿Tu viejo era de la misma categoría? Eh, mi papá eh, peleaba en 60 15. Well, 60, un poquito 60 más pesado. Vuelter, sí. categoría vuelter. Walter sí. Qué lindo. Sí, cuatro recuerdos, sí. llenaban los, los coliseos ahí. Seguro, y seguro, con una peleas. belleza. Bien, eh, ahí está, justamente tienen en pantalla a San Ramón, su papá Juan, que está ahí boxeando con el corto rojo, sí, mira, mira, mira. Mira, mira, cómo los acomodaba. Bueno, una cosa sí vas a hacer con el chileno. Eh, decía el compañero, agradecer al hotel que lo está cogiendo... Eh Servicio, servicio de ambulancia vas a tener que conseguir para el chileno, yo creo, ¿no? le vamos Esperemos, a dar una, sí, una buena no, ojalá que sí bueno, oye, felicidades, mucho éxito espero el lunes estar dando buenas noticias y nos encantará hacerte una entrevista sí claro, Sobre muchas gracias, si, vamos a estar si llegas eso. a coronarte, que lo vas a, a estar, hacer, no tengo claro, duda vamos lo coordinamos entonces, muchas gracias, gracias hermano querido, todo Congreso lo mejor, gracias a ustedes ¿Sí? por, por la cobertura darnos este espacio por este mundo de deporte, a veces poco olvidado no, no solamente es nada. el fútbol, para nosotros el boxeo le va a dar mucha alegría al país este fin de semana, no tenemos la menor no duda. El Coliseo allá en Río Seco, al ladito de la Fab. Estén 6 de la tarde, va a estar buenísimo. Siete peleas y aquí estas dos fieras que están a nuestro lado. Además esto no es para que te escuchen, es para que te vean. ¿Qué? qué no espera. ¿Qué, ¿Qué decías de Ever? ¿Qué decías el otro día de Ever? ¿Qué dijiste? Ahí se lo agarro. ¿Cómo dijiste? A ver, repetí. Ahora. No no no no no no no no no no no me, no, me con esta, me cam... no no era esta, ¿no? Con... no no no con... lo no no no no no no no no no ahí no no no no no no Ah, Ahí, a ver, una, sí, una, sí, una sí, así, una así, una así, una así, a ver, a ver, ay, ay, ay, ay miren nada van, más. Hay que, no hay que fomentar la violencia, <risa> no, felicidades. Buenísimo, bueno, gracias chicos, el, el sábado, el box de fiesta, ¿sí? No se lo pierdan, va a estar buenísimo, y el gran campeón Averanga, sin duda, la, la próxima semana estaremos hablando estamos, de nuestro, de nuestro el, nuevo campeón. Va a ser así, va a ser Muchas así. Gracias. no tengo la menor duda. Hablarle al chileno, ¿qué cámara tiene él? Al chileno, a esa cámara, hazle un... Primer, primerísimo plano, así un close-up total, ¿sí? Háblale al chileno, a vos chileno te estoy hablando, así, pero en ese tono, por favor, a veranga, no me falles. Dale, más primer plano, vamos, acerque más, más, más, más. ¿No puedes acercar más? Acerca más. Ahí, ahí, a vos eh, chileno te estoy hablando, a ver, yo te voy a dar letra. A vos chileno. A vos chileno. Eh, Pancora, no sé cuánto José te Pancora llamas. Pancora Velázquez. Eres un muerto, no existes. <risa> ¿Quién te conoce? <risa> Nos vemos el, el día sábado, que sea una pelea limpia, eh pero estamos seguros de que el título se va a quedar acá en No Es Muy bueno, Ramón. Yo le hubiera dicho cosas peores, pero bueno, no sí. importa. La cosa es que le des, no, no vamos, que le digas. Vamos, vamos ¿No? a darle bien. Dale, dale, bien. dale. Estamos contigo. Gracias. Acompañándote con toda fuerza. Ever, gracias. gracias. Gracias, hermano, gracias, hermano querido. Madre, Un placer. por todas Las puertas abiertas cobertura. para el box. ¿sí? Estamos con las Todo próximas noticias, con mejores noticias la próxima semana. Ojalá que sí. Así va a ser. Hacemos la pausa. Corremos. 9.48. Venimos enseguida. Tenemos bastante en esta intensa mañana. Seguimos.